Bien, gracias Carolina, amables televidentes. Recuerden que en el día de ayer, eh, en mi tema, advertía de que la República Dominicana, para los electos, senadores y diputados, como el presidente, no, no existía el mandato imperativo. Y expliqué que el mandato imperativo no existía en razón de que el artículo 77.4 claramente establecía que los legisladores al momento de reconocer o conocer una pieza legislativa en sus cámaras no estaban obligados a votar o a ejercer su función porque el que lo eligió los acólitos a su partido que lo eligió, le indicaran que tenía que hacer esto o aquello. Ningún legislador en la República Dominicana puede actuar por mandato imperativo porque es prohibido, constitucionalmente está prohibido. Y lo advertía porque sabía que ya ayer, como sucedió, se estaría presentando y reconociendo en primera lectura el código penal esperado de la República Dominicana, que en ningún caso debió de tener como handicap o freno el hecho de que una minoría en principio quisiera que se agregara una mutación de lo que es el artículo 37 de la Constitución que establece la vida desde la concepción hasta la muerte. Digo mutación porque son excepciones, porque el, el aborto está vedado y, cast, y castigado aquí, si ese es el, el caso. Pues pasó sin esas tres causales. Y espero que es lo correcto porque el Poder Legislativo se está ceñido a la Constitución y de hacerlo por simplemente complacencia, sin tener la obligación por mandato imperativo sería una ley nati muerta porque al momento estaríamos presentando ante el constitucional y éste deberá de tener la última palabra y como un legislador negativo lo declarará inconstitucional y por ende ineficaz pero dentro de todo este proceso que está llevando el cambio vemos la lucha que se tiene contra la corrupción. Y si bien es cierto que necesitamos el Código Penal actualizado, porque a la fecha hemos registrado que los delitos se han incrementado en la República Dominicana. Aquellos que ya existen en el Código Actual y otros que han mutado, han mutado de forma que en la, el modo que se hacía ese delito ahora tienen tecnología y otros mecanismos que las autoridades han ido aprendiendo sobre la marcha y que para los fines de castigo, los catálogos de castigo que cada delito preestablecido tiene en la República Dominicana, entonces resultan graves, graves, graves los delitos, pero las penas, simple, simple, simple, porque no alcanzan a actualizarse. Y es por eso que a mí me preocupa que se siga dejando de lado el tema de la legislación sin mandato imperativo. Es decir, que no puede haber presión para el legislador y mucho menos de un presidente, que yo advertí ayer, que aunque Luis Abinader tiene todo el derecho a emitir un juicio de valor y hasta ceñirse al lado de los que dicen de las tres causales, Luis Abinader no está obligado a que lo que él piensa se lo imponga a los legisladores y luego al país entero, porque habemos personas que diferimos de esto. Y eso tiene que estar clarito, por constitución y por norma pero a la persecución de todos estos delitos y la entrega de un código penal que finalmente debemos detener por la necesidad que el momento nos reclama, hay una partecita respecto a la corrupción. Todo lo que está saliendo ahora a la luz con ribetes jurídicos castigables no fue ajeno a la población dominicana. ¿Por qué? Porque todos veíamos en la forma que se manejaban los funcionarios del pasado gobierno y las características de, de, de, de, de riqueza que mostraban. Jipetas lujosas, guardas de espalda, gastos y segunda base. A la luz de todo, porque somos una sociedad de doble moral. Sabemos que se está, está haciendo algo de corrupción porque está presentando demasiados bienes. Se muda a una casa que no la tuvo nunca. A propósito, porque ibas a hablar de la ley de extinción sí, de Sí, ahora dominos. voy a entrar. Ok, porque sí. vi la información ahora de, de lo que pronunció la embajada, que está dispuesta a colaborar a la República Dominicana para recuperar. Sí, robado. voy a entrar entonces. Okay. Quise hacer todo este recuento, pero que hay un elemento que producto de la ausencia de una ley de dominio, que luego que ataca el delito, los bienes provenientes de ese delito de corrupción, de malversación de fondos del erario público, normalmente, como no tenemos la ley que también ataca la riqueza que ese se llevó para devolverla al Estado y el Estado continuar fortaleciendo la lucha contra ese delito en desmedro de todas las necesidades que tenemos como pueblo, en desmedro de que hoy tenemos la comida más cara, los combustibles más caros, la luz o energía más cara, con los mismos salarios que se comparan al año 94. Pues entonces, ha quedado de lado horas muertas, días muertos y años muertos, más de 10 años, que para tener una verdadera ley, que combata los crímenes y delitos de lavado, de narcotráfico y demás, y con ello los delitos que se cometen contra del erario público o del dinero del Estado o del pueblo, debe de estar acompañada la ley o la norma penales que se refieren de la ley de extinción de dominio que ataca y evalúa la confiscación de los bienes materiales que producto de la operación fraudulenta se haya obtenido por el individuo que hoy está juzgado. Y esa ley de dominio, de extinción de dominio, le quita y tiene la potestad para que el Estado confisque de forma definitiva y aparte de que lo deja en la cárcel, lo deje sin operatividad económica y vuelva a ser la basura, la basura que era cuando entró. Eso se requiere de un Estado, de un gobierno, con voluntad real y le conviene y le confiere. a los legisladores que son los que están llamados por constitución a ejercer en la República Dominicana la labor de creación de las leyes. Y tú te dirás, ¿y por qué ha tenido una ley tan importante tanto tiempo dormida? Uh -huh. oh, o Los yo legisladores no son políticos y la mayoría salen ricos. Eso es como la iglesia en manos de Lutero o hacer cuchillo para su propia garganta, yo diría. De vela, como legisladores pasados y los que están, que todavía repitieron, reconocen que esa ley es la que, se, es la que le conviene para atacar los delitos de enriquecimiento ilícito, de enriquecerse ilícitamente. Señor, ¿y cómo la pastora puede decir que con la fe puede producir tantos millones de pesos? O un oficial hacer cheques de 9 millones de pesos. A una y para iglesia? comprar un local, punto. Y punto. Un local, 9 millones de pesos. Ahí, en la prensa. Pero vaya usted ciudadano común y corriente. no Abrir una cuentecita. Con 500 pesos al banco. Abrir una cuentecita. ¿Qué te pasa, Carolina? Hasta un documento de buena conducta le piden para abrir una cuenta con 500 pesos. Y estos carajos modelan miles de millones, más que el banco. Porque que tiene 3 mil millones en cuenta de ahorro. ¿Eh? No, pero eso es de un banco. Es el mismo banco. Entonces, yo creo, señores, para concluir, que todo este proceso debemos darle el compás, de, de eh, el voto de confianza a las autoridades. Entendimiento y procura de que el legislador sin temor demuestra de cumplimiento. Y cuando hablo de te sin temor es que la propia constitución no le obliga y hasta le dice que usted no puede estar sujeto a los intereses de grupos sino a los intereses de la nación. Pues nosotros necesitamos para tener verdaderamente una infraestructura jurídica que combata la corrupción y los delitos de alta tecnología, de tráfico, de de terrorismo, que generan riquezas, la ley, el código penal actualizado, que ya contenga las penas mayores, que ya contenga los delitos que antes no contenía el pasado código y la ley de extinción de dominio para poder tener en concreto una realidad de lucha y combate de la corrupción y que esto produzca en los que estamos ...fuera del, de, del... ...del Estado... ...cuando lleguen al Estado... ...en algún momento... ...sepan... ...dirigir sus pasos y cumplir fielmente... ...al mandato que le ha permitido... ejercer la función pública... ...yo entiendo que la República Dominicana... ...debe procurar... ...y más que exigirle imponerle a los legisladores... ...el que haya una cultura de muerte es que ellos cumplan con el rol ciudadano y soberano de tener las leyes que correspondan para el control de la criminalidad y el control del enriquecimiento ilícito en la República Dominicana y que no sigan disfrutando estos tígeres que después que hacen dos o tres años vienen a disfrutar de sus teneres la ley de extinción de dominio también aparte del Código Penal también se necesita en la República Dominicana para que también tengan dolor de perder lo que se habían robado. Francis, pero Botello no habla de eso. ¿Y cómo? Va? Muchísimas gracias. Vamos nosotros a una breve pausa. Pendientes porque cuando retornemos estará con nosotros en una entrevista interesantísima el nuevo presidente de la Cámara del Consejo de Regidores, sí, Nicauri que de Mereides. Quién era? ¿Quién era el pasado presidente? Vamos a la pausa. Quédese con nosotros. De la, del ayuntamiento.